Bueno gente, volvemos a un episodio de A Dead of Night. Me lo estuvieron viviendo muchísimo, eh, venimos disfrutando mucho, yo también. Eh, Hubieron unos sustos, pero, pero bueno, vamos a seguir. Estábamos eh, llegando al hotel en la parte donde está el ascensor. Habíamos ido abajo, pero no habíamos conseguido la llave. Eh, creo que no me dejé nada en ninguna otra habitación. <coughs> En teoría, había una forma en la cual podíamos conseguir para, para poder abrir la celda y tener el cofre finalmente. Receta. El nuevo of Antisectos! insectos, ¿qué hago? ¿Abre la puerta?